Que no se le olvide que tengo cresta de gallo El flow pa' las nenas, mi ritmo no tiene fallo En los dedos hay gallo, gangster no sicario Sigo en el mismo barrio, no quiero ser millonario Por los huevos sus visitos y un der con efecto radio El rider los educa sin Diario, a ver si lo pone en flyer Yo sigo haciendo freestyle con bocina por la calle En el juego el umpire, maestro en el baile Intento hacer lo mismo pero a ninguno le sale esta mierda la pones de contesón, Te la preparo con la panda Tú disfruta tu hot dog Anda no ande de si con Que quiera hacer revolución Le tira a los famosos Y eres uno del montón Con un chingo de views supera el millón En cada canción No entiendo la razón Dice que es por diversión Pero es falta de inspiración Le pego un boxeador sin mano Para llamar la atención Por favor Del H siente el calor récord, el rapero del panteón, elite reptiliana, pure escama, cocodril. jugaron mucho free file, quisiera verlo en freestyle, ¿eh? si no sabe que Llegué con el tiempo y por el momento me va que reprueben, tiene cinco en el examen Con cero de letra va a curso de extraordinarios No tiene estilo, le falta un poco de barrio Alucina con la led y yo busco de calendario Tengo juguitos de uva, pa' que solo se suba Y se mate, le hago jaque mate Que brinque y que salte, voy a envenenarte Con mi flow que gallondo y picante Hasta que el cuerpo aguante estaré jugando la parte Feliz al mando conocen al comandante, dueños de la parí, mientras me explota la mari. Prendido el fuego es un combo de Kusanagi, misterio. Con el tiempo y por el momento me vale